¡Hola, hola, hola a todos, a todas, a todes! Bueno, bienvenidos a la clase número 4. Recién vamos por la clase número 4 de las 320 clases prometidas, muy cortitas de 3 minutos. Te recomiendo que te sumes a nuestra gran comunidad Centro Aprenderastrologiafacilmente.com Está acá abajo Y así tenés todas las novedades Y también a nuestro grupo de Telegram T.me Barra Curso de Astrología Todos juntos Sin acento en la I de Astrología Bueno eh, Ahora sí, pasado todos los chivos eh, Vamos entonces A la clase de hoy Hoy nos toca Cualidades de los signos Ayer lo que vimos fue eh, las polaridades de los signos, signos femeninos y masculinos, o masculinos y femeninos. Bueno, ahora vamos a ver las cualidades. Las cualidades son tres, cardinal, fijo y mutable. Y en astrología, por orden, como tenemos los signos ubicados de Aries a Pisces, acuérdense que los signos se cuentan en sentido antihorario de Aries a Pisces. Entonces, tenemos a Aries que es cardinal, a Tauro que es, es cardinal masculino. Siempre acuérdense de eso, porque se hace después la combinación de todo. Cardinal masculino es Aries. Tauro es fijo femenino. Géminis es ma eh, masculino, es eh, mutable, ¿sí? Eh, cáncer tenemos que es femenino y es cardinal. Eh, Leo es... Fue eh, perdón, me adelanté una clase. <ríe> es fijo y masculino. Virgo es mutable eh, femenino Libra es cardinal masculino fíjense que los signos opuestos Aries y Libra ¿sí? son signos que son de la misma polaridad y de la misma eh, cualidad o sea Aries es masculino y es cardinal Y Libra es masculino y es cardinal Entonces Escorpio va a ser igual que Tauro ¿sí? Que están opuestos en el cielo Va a ser femenino y va a ser fijo Mientras que Sagitario va a ser igual que Géminis Va a ser eh, mutable y va a ser masculino Capricornio va a ser igual que Cáncer, cardinal y eh, femenino. Acuario va a ser igual que Leo, fijo y eh, masculino, mientras que Pisces va a ser igual que Virgo, o sea, femenino y eh, mutable. ¿Qué hace que un signo sea cardinal? Bueno, son signos en general emprendedores, iniciadores. ¿Qué hace que un signo sea fijo? Bueno, son signos conservadores. ¿Qué hace que un signo sea mutable? Bueno, en general los signos que son mutables están preparados para el cambio. ¿Sí? Ya eso lo vamos a ver con su tiempo, con su dedicación. Gracias por haberme acompañado en estos tres minutos o tres minutos y pico de, de videíto. Eh, Nos volvemos a encontrar mañana. Claro que sí, todos los días una clase de astrología. y Unite a nuestra gran comunidad de Telegram. Te lo recomiendo. Ahí todos los días estamos hablando de astrología. Por lo tanto... Es muy bueno para que te vayas empapando del lenguaje astrológico mientras vas aprendiendo. Y así, antes de este fin de año 2022, vas a poder, como lo hicieron el año pasado, cien, eh, decenas o dos, sí, decenas de personas eh, que ya están atendiendo en el oficio del astrólogo y ganando dinero con eso les mando un abrazo muy grande a todos, a todas, a todes hasta mañana